Una vez más, volvemos con vosotros para ofreceros los mejores contenidos. Sentaos cómodos y preparaos para un par de reseñas de calidad premium. Porque el show va a empezar. Hoy quiero hablaros de un juego que resuma. ...por sus cuatro costados. Un juego realizado en 1999... ...y que durante sus cuatro CDs... ...parodia, pero sobre todo... ...homenajea a Getter Robo... ...de una manera magistral. Estamos hablando de... Seventeen's Anime Robot Gepi X... ...o simplemente... ...Gepi X. Tras pulsar Start para pasarnos la primera intro en 3D... ...no muy buena, ciertamente... ...se nos llevará hasta el menú principal... ...pero es tras empezar una nueva partida... ¿Dónde empieza lo bueno? Nada más empezar veremos un reloj que marca las 7 en punto, que cuando llegue su hora nos llevará hasta un opening de anime, el cual es el opening de la serie, ya que en realidad estaríamos jugando con el juego oficial de la serie GPX. Así los discos se dividen en temporadas, siendo el 1 y el 2 la primera y el 3 y el 4 la segunda.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 Las fases son en realidad capítulos de este anime, y cuentan con su respectivo opening, ending, eye catch y hasta resumen del próximo capítulo. El juego cuenta también con falsos anuncios de televisión y una línea de merchandising del robot protagonista muy variado, que van desde figuras de acción hasta champú o dentrífico, pasando por recortables, dándonos una sensación de inmersión muy lograda. La serie aquí parodiada u homenajeada es Getter Robo de Gonagai, y lo gracioso no es que solo se parezca, o que todos sus personajes principales sean casi un calco, sino que el opening está interpretado por el mismísimo Isao Sasaki, cantante oficial de la serie antes mencionada. El apartado musical merece atención aparte, puesto que está interpretado por Jump Project, por lo que tanto durante las fases, así como durante los ataques finales, podremos sentir toda la esencia de una auténtica producción de super robots. En el terreno jugable, Gepi X es un juego con una curva de dificultad que va increciendo a lo largo de las fases. Ya que por muy super que sea nuestro robot, nos costará lo nuestro acabar con los enemigos regulares a lo largo de los niveles. Y sudaremos sangre para acabar con los jefes, aunque siempre podemos usar el cambio que posee nuestro robot y alternar entre las tres transformaciones que tiene para hacernos con la victoria. El cambio entre los tres modos del Gepi, que son el equivalente al Getter Dragon, Getter Gligar y Getter Poseidon será importante al principio del juego y muy importante a medida que vayamos avanzando, pues todos los enemigos tienen su punto débil y de nosotros dependerá usar una u otra versión del Gepi para vencerlos. En fin, si queréis un juego diferente, original y con toda la esencia de los Super Robot, Gepi X es vuestro juego. <risa> Hoy quiero hablaros de uno de los muchos artistas que podéis encontrar en el canal New Retro Retrowave de Youtube. Para el que no lo conozca, en dicho canal se suben vídeos con música del estilo Synthwave, o lo que es lo mismo, música al estilo de los años 80. Si bien la gran mayoría de los artistas que suben vídeos hacen música sin voz, excepto Time Cop 1983, Denotip y alguno más, en esta ocasión os voy a hablar de Denotip y su hasta ahora último disco, Sentinel. En Sentinel tenemos una historia, una historia de venganza, en la que un indómito detective, o eso nos narra Ingrid Nilsson en la introducción, logra acabar tras varios años persiguiéndolo con el asesino que cegó la vida de su hermana. Sin embargo, y aunque logró atraparlo, el detective aún sigue culpándose por la pérdida por lo que el tiempo... Le da una segunda oportunidad para salvar a su hermana de su mortal destino y cambiar el curso de la historia para siempre. A single heartbeat, frozen in time, overcome with terror evil threatens to bind its free will. The year is 1985, and the Predator will be confronted by an indomitable detective, summoned 30 years back in time to right one of history's greatest wrongs. <laughs> The Predator seized her, luring his prey to the wasteland, held captive by his wiles before taking her from this world. Changed forever by this senseless loss of life, fate delivered one man one opportunity to save her, and change history forever. Con esta premisa tan noche entera arrancas el final, un disco que, como si de una ópera o de una obra de teatro se tratase, se desarrolla en tres actos, cada uno con sus canciones correspondientes, en las que seremos testigos de los dos puntos de vista, el del asesino y el del detective, y como ambos caminos terminan confluyendo en la ambigua última canción del disco, Mártir, que no deja muy claro el resultado de la contienda. Este es el primer disco del canal que tiene una historia propiamente dicha, ya que los otros álbumes son música no vocal, excepto los discos de Time cop 1983, del que ya hablaremos más adelante. Y es todo una novedad. Como nota curiosa, decir que tanto el papel del asesino, así como el del detective, son interpretados por el propio Denotip, diferenciándose de, por ejemplo, otra vez, Time Cop 1983, que no canta ninguna de sus canciones directamente. En fin, si queréis sentir toda la esencia de los 80, mientras disfrutáis de una buena historia, Sentinel es vuestro álbum. Hoy quiero hablaros de Dean Kuntz, uno de los miembros de la triada del terror contemporáneo formada por él, Stephen King y Clive Barker. Si bien los libros de Kuntz no son estrictamente de terror, sino más bien de intriga, sí que tiene entre su bibliografía obras notables, como Fantasmas, la cual fue llevada a la pantalla en 1998 y de cuya adaptación hablaremos hoy. Pongámonos en situación la trama de fantasmas arranca con la doctora Jennifer Page o Jenny para abreviar, volviendo con su hermana adolescente Lisa al pueblo que la vio crecer, Snowfield. Aprovechando que no se ven desde hace años, Jenny lleva a su hermana a Snowfield para estrechar lazos y de paso pasar tiempo con ella para ayudarla a superar la reciente pérdida de su madre. En el libro, en la película esto cambia. Sin embargo, lo que debía ser una agradable estancia en el pequeño y montañoso pueblo de Snowfield se convierte en un auténtico infierno cuando ambas se dan cuenta de que todo el pueblo está desierto. Pero eso no es lo peor. Lo peor viene cuando se dan cuenta de que puede que no estén totalmente solas en el pueblo, ya que una extraña forma de vida conocida como el antiguo enemigo se ha adueñado de Snowfield dejando un reguero de cadáveres y cuya existencia desafía toda lógica. ¿Ronnie? Hola, soy Liz. Sí, lo sé, lo sé. Me encantaría, cariño, pero no puedo. Básicamente, yo... Me han secuestrado. Verás, se parece mucho a mi hermana mayor. Sí, la cirujano jefe. Ya sabes. Yo también. Lo mismo digo. Escucha, ahora no puedo hablar. Apunta mi número y llámame luego, ¿vale? El precio es el 303, luego 560... ¡Jenny! Eso ha sido ruin. Realmente ruin. Muchísimas gracias. Está bien, de acuerdo. Me quedaré un mes. Un mes no puede ser tan horrible. No te ofendas, pero no creo que Snowfield sea comparable a Los Ángeles en cuanto a actividad. Y además, mamá necesita que vuelva con ella. Mamá estará bien, Lisa. Por otro lado, esto es mucho más sano. Menos contaminación, menos tiroteos... Me gusta la contaminación y me encantan los tiroteos. ¿Y Ronnie? Ni siquiera le conozco. Conozco a los tipos como él. Es guapo, siempre lo son... <risa> ¿Cuántas personas viven aquí? Unas 400 en invierno En cambio, en verano con los turistas puede llegar hasta 4000 Supongo que es muy mono, aunque suene un poco cursi ¿Siempre está tan tranquilo? No No siempre Hilda, te encantará, es una ama de llaves deliciosa. Cuando me iba esta mañana me ha prometido que haría una tarta de manzana. Qué raro, no hay ningún mensaje. ¡Rápido, sal de aquí, vete! Hilda, Parece que alguien le ha dado una paliza brutal hasta matarla. No. Ha muerto de repente. ¿Cómo lo sabes? No hay sangre. Ni señales de resistencia. Dios. ¿Qué está ocurriendo? No va el teléfono. Resulta raro que se vería precisamente ahora. No. ¿Y si la han matado? El asesino aún puede estar en la casa. Comenzaría hasta cuatro manzanas, iremos a pie. Este es un pequeño resumen del libro, y en parte es también un resumen del film, ya que el propio Dan Kunz es el que se encargó de escribir el guión de la película, por lo que todo aquel que leyese el original esperaría una adaptación, si bien no al 100%, sí si al menos 90%. Y de hecho, la película sí que es fiel... Hasta cierto punto. La llegada de Snowfield, el descubrimiento de los primeros cadáveres y muchas frases son 100% exactas a su homólogo de papel. Pero hay un punto, cuando el antiguo enemigo se pone en contacto con los protagonistas, en que el film se convierte en un macro resumen del libro y todo comienza a ir a un ritmo vertiginoso. Y termina siendo una especie de carabé del libro con un final más que cuestionable. Si bien es cierto que Kunz tiene la extraña costumbre de crear una tensión extrema en sus relatos para luego aflojar el ritmo y convertir el final en otra cosa totalmente distinta, tómese como ejemplo el final de Tic Tac, que de thriller pasa a ser casi un cuento de hadas. Aquí el final es abierto y e insulso. Hay que reconocer que el libro tiene temas y escenas realmente crudos y escabrosos, pero también es cierto que llevadas con buen hacer podrían haber dado un poco más de vida y calidad al producto final. No en vano, el mismo doctor Timothy Flight es un personaje total y moralmente distinto de medio a medio. Si en el libro se da cuenta de que la tesis que le llevó al éxito, y luego al fracaso, era cierta, y que la existencia del antiguo enemigo se originó tal y como él pensaba, en la película no es más que un científico de segunda, que además de escéptico en todo momento, termina claudicando ante la criatura al darle la atención que demandaba. Y como esa, hay cientos de diferencias entre las versiones, siendo el libro muy superior a la película. De todas formas, la película como tal no es mala. Contaba entre su reparto con un joven Ben Affleck, que no sabía dónde se metía, y un Peter O'Toole que da el pego como Timothy Flight, además de con un ritmo vertiginoso y unos efectos especiales que si bien no eran la octava maravilla, cumplían con creces. En resumen, si queréis ver una adaptación libre de fantasmas, escrita por el propio autor, Phantoms, que fue así como nos llegó, es vuestra película. Si por el contrario os gustó más el libro, dedla sin esperar demasiado o os llevaréis una desilusión. Eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la vista.